Hola, mi nombre es Víctor Lecer Carlos García, director general de Radio Estudio 1080p Internacional. Le aseguro que sigan escuchando la programación de la emisora Radio Estudio 1080p Internacional, La Voz de la Fe, escuchando buenas y grandes alabanzas para el Señor. Que Dios les bendiga.